Hola, la semana anterior se celebró el día, el día del periodista en Colombia y hoy se celebra el día de la radio, los medios de comunicación, medios de comunicación que en su gran mayoría han sido creados para informar, para que la sociedad pueda estar informada con todo lo que va ocurriendo en un país día a día, pero en Colombia, como en la mayoría del mundo, pues lo que ha ido ocurriendo es una cosa completamente diferente donde los medios han sido adquiridos por los grandes empresarios, por las élites del país, donde empresarios, como en el caso, por ejemplo, del señor Jilinski, compró la revista Semana y hace poco también compró uno de los principales diarios de Cali. Lo que ha ido ocurriendo con los medios de comunicación es que han ido poco a poco desinformando a la ciudadanía y le han ido contando única y exclusivamente lo que sus dueños o los políticos que les patrocinan quieren que nosotros escuchemos es muy grave porque día a día la desinformación es muchísimo mayor vemos en el caso de colombia como por ejemplo hoy en este nuevo gobierno todos los grandes medios de comunicación se han juntado todos en un solo lenguaje y en un solo idioma y en una forma coordinada para atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro y cada una de sus reformas. Ante todo esto y ante cada ataque que los medios de comunicación tradicionales están dando a este nuevo gobierno, pues nosotros como sociedad lo que tenemos es que pronunciarnos y entender que cada uno de nosotros y de nosotras pues somos un medio de comunicación, y que tenemos que aportar para que la buena información pues le vaya llegando día a día a todas las personas que giran a nuestro alrededor. Colombia viene de dar un gran paso, la sociedad colombiana viene de dar un gran cambio, vienen de cambiar el gobierno y por primera vez en la historia pues tienen un gobierno de izquierda, lo que se llama hoy un gobierno popular o el gobierno de la gente ese gran cambio pues tuvo razón por tres cosas básicas primero porque pues había un candidato bueno segundo porque hubo un estallido social a través del cual pues la gente logró despertar muchísimo un estallido social en su mayoría en su gran porcentaje eh, organizado por la juventud colombiana y tercero porque un grupo muy importante de personas en colombia de hombres y mujeres pues cogieron lo que les decía ahorita el trabajo de ser comunicadores sociales y comenzaron a desarrollarlo sin recursos sin apoyo pero utilizando este medio por el cual hoy nos podemos comunicar usted y yo las redes sociales y a través de las redes sociales lograron conformar grandes comunidades a las cuales poder convencer de que un cambio era necesario o sea hoy ¿Colombia tiene un cambio? No porque los medios tradicionales hayan logrado informar a la sociedad de, cuál era, de qué era lo que lo convenía o no, sino todo lo contrario, porque la sociedad misma decidió informarse y cada quien, de acuerdo a su conocimiento a través de las redes sociales, pues lo que hacía era poder entregar a cada uno ese conocimiento, compartirlo, para que todos y todas pues, pudiéramos ser conscientes de lo que estaba ocurriendo en Colombia y de qué era lo que necesitábamos. Este video hoy va dedicado como homenaje a muchísimas personas que han apoyado este trabajo de cambio en Colombia y que han tomado esas, esa decisión seria de poder informar, de generar equilibrio en la información. Voy a leer a continuación aproximadamente unos 60 medios y nombres de personas que han colaborado en todo este trabajo, aunque son miles y miles las personas que lo han desarrollado. Vorágine, La Verdad Nada Más Que La Verdad, Revista Raya, Celso Crespo, Juan Carlos El Broqui, La Otra Voz, Red Altermedia, Extracto Medio, La Directa, Cofradía para el Cambio, Prensa Rural, Red Map, Ale, Alex Rock Caricaturas, Daniel Mendoza Leal, el creador de Matarife, Ecatombe, eh, es la revista Ecatombe, eh, Mutante ORG, La Tribu, Aquí Noticias, Julián Triana. Reacción Revista Digital, René Jiménez y su Radio Colombia, Wally Alejo Vergel, Beto Coral, Levi Rincón, Lalis, Cuestión Pública, La Oreja Roja, La Nueva Prensa, El Carajo ONG, La Cola de la Rata, El Unicornio, La Verdad, Tercer Canal, Baudó AP, Canal 2 de Cali, Sapiens Call, Post La Verdad, Rutas del Conflicto, El Chabat ONG, William Cardona, El Rich Pina. Eh, Guilén Rujol Pérez, la periodista francesa que decidió colaborar seriamente con este trabajo de cambio para Colombia y de Información. Radio Chécheres, Café Picante, Colombia Hoy, Todo, Not Todo Noticias España. José Ángel Londoño, periodista también en España. Tronchando Sin Fronteras, Cuarto de Hora, Felipe Pineda, 070, Contagio Radio. Julio Comediante, Daniel Bejarano, Físico Impuro, Don Izquierdo, Juan Poe, El Chanero y muchísimos otros más miles y miles y miles de personas que a diario están trabajando desde sus redes sociales desde sus necesidades porque no tienen apoyo de nadie y que han decidido emprender una tarea en twitter hay miles y miles y miles y miles de personas encargados todos los días de transmitir los contenidos que muchos creadores generan eh, encargados de generar equilibrio también, también en el debate y encargados y encargadas de denunciar. Para todos ustedes, mis tuiteros de la paz, para todos ustedes, mis tuiteras de la paz, para todos ustedes los que han hecho grande a este país con su trabajo y con sus esfuerzos, un bravo, un viva y un Dios les pague. Colombia les debe mucho. Ustedes lo merecen todo.